Los invitamos a participar y a comunicarse con nosotros. El 214-8401 está habilitado. También el 720-63589 para que puedan realizar sus preguntas vía WhatsApp. Les pido que lo hagan con anticipación, por favor. Así damos la respuesta absolutamente a todas sus consultas. No queremos quedarnos con esas incógnitas, con esas sus preguntas, que muchas veces ya nos es difícil poder dar respuestas si no es el contacto de los especialistas que nos visitan. Ya que ustedes bien saben, este es un programa que trabaja de forma eh, pues, ideal y totalmente en directo con nuestros especialistas. Pues hagámoslos sentir en confianza también a través de sus preguntas. Recordemos que este es un diálogo más que una entrevista. Hablamos sobre rinoplastía en esta edición. Lo vamos a hacer junto al doctor Jorge Ríos, quien nos acompaña y con quien es un gusto, por supuesto, poder compartir estos minutos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo están todos los que ven en nuestra salud? Gracias por acompañarnos, doctor. Un tema bastante interesante. Eh, pues de alguna forma y muchas veces lo relacionamos eh, con la parte estética de manera eh, puntual o tal vez en un 100%, pero eh, vamos a resolver esas dudas en casa también porque recordemos que también la belleza, eh, recordemos que la parte estética, cómo nos vemos, está muy ligado a cómo nos sentimos y eso también repercute en nuestra salud. Evidentemente. Bueno, aclarar que existe la rinoplastía estética. Uh -huh y la rinoplastía funcional, ¿ya? las dos son cirugías plásticas de la nariz, ¿ya? Eh, la rinoplastía estética obviamente debe ser practicada por un cirujano plástico estético y reconstructivo que tiene más una, una visión estética de belleza que el otorrinolaringólogo, el otorrinolaringólogo hace la rinoplastía funcional. Por eso, eso hay que aclarar a la teleaudiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces van al médico equivocado, a la especialidad equivocada. Entonces, muchas veces me vienen a mí pacientes donde dicen, doctor, no respiro adecuadamente por una de las fosas nasales o tengo dolores de cabeza. Entonces, yo los conduzco o los dirijo hacia el otorrinolaringólogo, quien... Es la persona que va a solucionar todos los problemas funcionales de la nariz. La nariz no solamente eh, sirve para respirar, es decir, para meter aire, también sirve para sentir los olores, está el sentido del olfato. Eh, tiene también la cualidad, al tener mucha mucosa y los senos eh, paranasales, tiene la, la cualidad de calentar y humidificar el aire, entonces esas son las funciones de la nariz. Ahora cuando eh, van a un médico otorrino para darle armonía a la nariz con respecto a los demás eh, rasgos faciales, en vez de ir al otorrino tienen que ir al cirujano plástico, el, el otorrino como eh, como buen especialista tiene que conducir al paciente hacia el cirujano plástico para que le solucione la parte estética la parte que se ve de la nariz la parte externa ¿no? entonces eh, esa es la cual um, cómo se ayudan los especialistas para que hagan lo correcto adecuadamente no porque yo sepa solucionar un problema funcional me meta a hacer un a una cirugía funcional, ¿no? Más bien, eh, me pido ayuda al otorrino para que me para que trabajemos juntos y podamos solucionar no solamente la parte estética, sino también la funcional en una sola cirugía. Eso eh, pues es bastante importante, doctor, porque muchas veces hemos escuchado a algún amigo, algún familiar eh, que eh, pues, eh, tenía algún problema en el tabique, eh, al mismo tiempo tal vez no estaba conforme con la parte estética de la nariz, y pues nos dice, no he aprovechado, hice las dos cirugías al mismo tiempo. Tal vez nunca nos hemos puesto a pensar en si es que el mismo especialista realizó la cirugía o si es que se puede eh, pues hacer un llamado a, la, a otro de los es, especialistas y así puede realizar una sola cirugía pero con ambos especialistas que ya sabemos después de esta introducción que es importante eh, pues la inclusión de ambos. Claro, trabajar en equipo para un mejor resultado y eh, para que el paciente se sienta bien porque eso es lo que está buscando el paciente. ¿no? Si tengo un problema en el tabique pero también no me gusta la jiba que tengo en el dorso de la nariz o la punta muy caída o muy lobulosa. Entonces, quiero solucionar el problema del tabique y ahí al meter la cuchara, el otorrino a, una, a, una, a la parte estética, en realidad le cambia la fisonomía, la visión a la estética facial. Tú operas la nariz... Y es como si operaras toda la cara. Porque wow. lo que más llama la atención en tu cara es la nariz. Si la nariz está armónica a los rasgos faciales, llaman la atención los ojos o la boca. Pero lo que más sobresale de tu cara es obviamente la nariz. Si tienes una, una nariz que desarmoniza con los rasgos... Obviamente todo el mundo te va a estar mirando ese defecto y no los otros, los otros rasgos bonitos que puede uno tener, ¿no? Los ojos, las cejas, la boca, los pómulos, tantos rasgos faciales que hay, ¿me entiendes? Uh -huh. Eh, pues eso también con relación a las personas que ya se han realizado la cirugía. ¿no? Uh -huh. eh, pues, ¿cómo se realiza esa primera consulta, doctor? Por ejemplo, porque no debe faltar a alguien que va y no me gusta mi nariz, quiero modificarla. Y tal vez eh, tiene eh, hasta el modelo de la nariz que quiere eh, en una fotografía, no deben faltar ese tipo de pacientes. Sí, ese tipo de pacientes, eh, yo les aclaro, no quieran parecerse o tener la nariz de algún personaje, de, <risa> de, de algún actor, actriz. ¿no? Eh, el cirujano plástico está especializado. Su visión ya está especializada en encontrar los defectos en, lo, en las medidas anatómicas de la nariz y tratar de comparar con los demás rasgos faciales. Por ejemplo, el ancho de la nariz. Muchos pacientes vienen y me dicen... Tengo muy ancha las alas de la nariz. Entonces, yo, ¿de dónde voy a sacar que es muy ancha o muy delgada? Entonces, el ancho de la, de la base alar de las, la, las alas de la nariz mm -hmm. tiene que tener más o menos el ancho de un ojo. Wow. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Entonces, tomas la medida y, eh, del ojo y vas viendo si realmente es ancha la nariz. Entonces, le vas explicando al paciente. Entonces, la primera consulta es primordial. ¿Por qué? Porque en esa consulta se hace la relación médico-paciente. Y esta relación está basada en la confianza. La confianza que uno deposita en decir todo lo que siente hacia el médico. Y el médico también deposita la confianza diciéndole todo lo que sabe. Y todo lo que puede llegar a ser, ¿no? Eh, por ejemplo, si a mí me vienen a consultar de algún problema de una, eh, una fractura eh, de la mandíbula, una fractura lefor 1, o lefor 2, lefor 3, yo no lo sé hacer. Eso lo hace el cirujano plástico reconstructivo maxilofacial. Entonces, yo con toda la confianza le digo al paciente, le digo, por favor, búscalo a fulano de tal, al, o a la, a la doctora fulana de tal, para que ella te valore y determine qué puede hacer. ¿Me entiendes? Es decir, yo estoy diciéndole eh, en la confianza la verdad de lo que yo sé hacer. ¿No? Entonces, yo me dedico a tal cosa, entonces, puedo tratarte en este sentido. Eh, esa es la primera consulta. La primera consulta tiene que ser basada en la verdad para que nazca la confianza. Quise hacerme la rinoplastía en una consulta, en una clínica privada, me dijeron que es necesario hacer una cirugía abierta, nos dicen no quisiera quedar con cicatrices, ¿es posible teniendo yo la nariz muy grande y caída hacer cirugía cerrada o existen otros métodos? Por favor, muchas gracias a nuestra salud, gracias a usted. Eso depende de la formación del cirujano plástico, la, la mayoría de los cirujanos plásticos el 100% se forman afuera, hay diferentes escuelas. La brasilera, la mexicana, la argentina, eh, española. Hay muchas escuelas en esta, en esta rinoplastía, en el tema de rinoplastía. Yo, por ejemplo, practico la rinoplastía abierta. ¿Por qué? Porque mi profesor decía, si vas a arreglar el motor de un auto, que es lo más importante de un auto, si no, no funciona, por más lindo que sea el auto, si vas a arreglar el motor de un auto, ¿vas a abrir el capó o te vas a tirar debajo del auto? Entonces, eh, lo más eh, aconsejable es abrir el capó y ver el motor directamente. Entonces, eh, al abrir la nariz con una pequeña incisión en la columela, yeah. que no se nota esa cicatriz, con el paso del tiempo, esa cicatriz se hace imperceptible. Vos en este momento me puedes ver, a ver... Los que me están viendo, ¿me pueden ver la columela? No. No, no pueden no ver. Puede, uh -huh. Tendría que estar así, ¿no? Claro, en esta sí. posición, para, caminar en esta posición para que me vean la columela. Entonces, eh, la rinoplastía abierta hace que lo, las, las, lo, la técnica quirúrgica en sí uh -huh. pueda modificar las estructuras de sostén de la nariz okay. y hacer lo que tiene que ser adecuado es abrir el motor para arreglarlo el motor ¿no? y después bajar la piel y como dice el dicho si la mona se viste de seda mona se queda o sea que si hacemos una cirugía eh, sin modificar adecuadamente la estructura de sostén por más bonita piel que tengas uh -huh. va a seguir la, la forma deficiente entonces yeah. uh -huh. ese es mi consejo obviamente yo cada panadero alaba su pan, claro ¿no? Sí. Defiendo la rinoplastía abierta porque eh, el doctor José Yuri me enseñó de esa forma y si ustedes buscan en internet quién fue el doctor José Yuri, fue uno de los máximos exponentes sudamericanos y mundiales de rinoplastía, ¿no? Perfecto, es entonces la respuesta para nuestra querida amiga, gracias por su confianza. Siguiente consulta, buenos días doctor, para una rinoplastia el proceso de recuperación es largo. Bueno, eh, en mis manos en, yo puedo hablar de lo que hago hace 11 años atrás, es decir, ponemos una férula de yeso o de plástico que se llama aquaplast eh, durante una semana después de la rinoplastía. Eh, sacamos esta férula de yeso y ponemos una, un microporo unos papelitos color piel para que estén cubriendo la nariz durante otra semana más. Y le pedimos al paciente que no haga esfuerzos físicos durante eh, un mes, es decir, que no se vaya a practicar ningún deporte porque la nariz está, está dura, pero está frágil como un vidrio si tú le das un golpe o una, una pedrada al vidrio la vas a romper, lo vas a romper entonces la nariz ese es el problema que durante ese mes está frágil baja la, el 70% de la inflamación y ya comienza a tener amortiguación la nariz que son los cartílagos los que dan la amortiguación o sea se vuelve más blanda y eh, yo diría que el proceso de recuperación máximo es un mes ahora eh, si uno estudia, si uno trabaja, las primeras 48 horas nada más necesitamos que de reposo. Es una cirugía ambulatoria, es decir, que vienes, te operas y te vas en el mismo día. Entonces, eh, las primeras 48 horas vas a estar molesto y, y en reposo, un reposo relativo, no es absoluto, tirado en cama. Uh -huh. Y entonces, eh, después de las 48 horas, ya puedes hacer tu actividad no física, pero tu actividad intelectual normal, ¿no? Es decir, puedes ir a clases, puedes, obviamente, con tu ferulita de yeso o de, de plástico, eh, puedes ir eh, comer eh, lo normal, es decir, vestirte sin ningún problema. Entonces, es eh, de recuperación bastante rápida, ¿no? Siguiente consulta, buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber qué tipo de anestesia se usa en este tipo de cirugía, por favor. Gracias por su pregunta. En el 95% de los casos se utiliza anestesia local, más una narcosedación, que puede ser a través de la vena o a través de una pastillita que se da en, previa a la cirugía, unos 30 minutos antes de la cirugía, se da una tabletita para que se pueda sedar al paciente es un sedante ya y eh, se hace anestesia local con la misma anestesia que utiliza el dentista que es la lidocaína más epinefrina entonces eh, la, de la anestesia local que dura aproximadamente cuatro horas se recupera el paciente y se va a la casa en esos casos doctor también se requieren estudios previos obviamente el tema de, eh, para cualquier cirugía se, pre, se pide eh, todos los laboratorios, de, especialmente con los valores de glóbulos rojos, glóbulos blancos, que no hayan infecciones previas, cómo está coagulando la sangre, ¿no? todo el coagulograma, cómo está el azúcar en la sangre, porque eso puede alterar la cicatrización. La, eh, los pacientes diabéticos tienen que estar controlados para poderse operar, no se pueden operar con eh, eh, valores de azúcar muy altos. Eh, Cómo están funcionando los riñones y, eh, bueno, se pide el VIH. Actualmente se pide la el prueba, VIH, rápida, ¿no? es la prueba ¿Sí? rápida de VIH para eh, evitar posibles contagios y multiplicación del virus. Siguiente consulta: hay ah, electrocardiograma ¿el electro... en la parte de cardíaca, ¿no? Perfecto, siguiente consulta, buenos días, felicidades por el programa, practicando fútbol me rompieron el tabique nasal, Le quedó un poco torcida, nos dice para un lado, ¿se puede corregir esto? La pregunta es, ¿el accidente fue hace como 15 años? Obviamente se puede corregir, hay que refracturar la nariz, tenemos instrumental para, <risa> no para poner de nuevo la nariz a su lugar, ¿no? toda uh -huh. la estructura óseo, osteocartilaginosa a su lugar. Y, eh, ...y darle un aspecto estético normal. Ajá. Previamente a esta cirugía se va a pedir una, una tomografía axial computada de la pirámide nasal... ...para ver cuáles son los daños internos. No solamente puede quedar la nariz torcida. Si el tabique está torcido y está tapando una de las fosas nasales... Ese pobre muchacho que, está, que se ha hecho jugando fútbol, bueno, puede ser muchacha, ¿no? eh, que estaba jugando fútbol y, se, uh -huh. y le dieron un golpe, puede estar respirando mal desde hace 15 uh -huh. años, uh -huh. o sea que la oxigenación de ese paciente es baja, y peor si está acá en La Paz, que estamos a 3,600 metros sobre el nivel del mar, o sea que la presión atmosférica es menor de oxígeno, entonces... Imagínate, es decir. ¿Y ¿Dónde? ¿Cómo podemos encontrarlo? Eh, yo trabajo en la clínica Crear, es en Achumani, en la calle 20 de Achumani, y eh, el número es de teléfono es el 271-1061 y el celular es el 705-16928. Eh, atiendo eh, las consultas de acuerdo a una agenda que me programa.